No está bien. No queremos identificar los delincuentes de, a, de aquellos para justificar a mis delincuentes. No, lo mal hecho está mal hecho. Para mí es una vergüenza que una persona que alcance esta posición se vea envuelto en un delito de narcotráfico internacional cuando podemos presumir de que usó inclusive nuestro escudo, nuestra bandera para protegerse. Los partidos políticos se convierten en sombrillas de este tipo de personas. Primero, estas personas cuando alcanzan cierto capital procuran ocupar un espacio en la sociedad para saciar ese ego de rechazo que tenían cuando no tenían nada y ven en la política un medio de cultivo para insertarse y llegar a ser alguien, una personalidad honorable, y se aprovechan de la miserabilidad que bordean los partidos políticos y lo usan como medio de cultivo, esa pobreza, esa miseria, y en dádivas, entonces, logran escalar y ascender. Cosa esta que era lo que precisamente se quería evitar, con la ley electoral que le inyecta cuantiosos recursos de nuestro presupuesto nacional a los partidos políticos, inclusive fuera de la actividad política. Ni siquiera así ha logrado frenar esto. Pero esto no es desde ahora, esto es parte de una cultura, porque donde debemos mirar no es a los partidos políticos, es a la base de la sociedad. Señores, es a la base de la sociedad, en el año 1986, yo tenía 17 años, yo escribí lo que llamé presagios de guerra, que fue una novela a la luz de los presagios que se hacían de grandes revueltas y líos en cada proceso electoral. Y en el año 1986, fue un todos contra todos, bastante aguerrido, y había en cada noticia, en cada información, un presagio de guerra. La portada era de un hombre con un simulando un fusil en las manos en una mira, pisando las alas de una paloma. Ese fue el diseño que nosotros hicimos. Mientras pensamos en la guerra, pisoteamos la paz y las manos no trabajan. Ese era el significado de la portada, de esa obra que no llegué a publicar, de esa novela que no llegué a publicar. Y nosotros definíamos lo que era el NAPO, narcopolítica. Inclusive los parajes tenían denominaciones muy relacionadas con los líderes políticos del entonces. El Jope, Joba, que eran las iniciales precisamente de los dirigentes políticos. de Los candidatos presidenciales sobre todo, que servían de sombrilla a esos habitantes del Napo, a esos promotores del Napo de la narcopolítica, que comenzaba entonces en el año 1986 en la República Dominicana. Y no se imaginen ustedes la cantidad de problemas que nos hemos ganado, sobre todo en nuestro caso en el 2002, cuando dentro del Partido de la Liberación Dominicana me vi obligado, compelido a enfrentar a un individuo con esas mismas características, y lo enfrentamos con toda responsabilidad. Y eso pues nos costó bastante a nosotros, políticamente, y a nivel de tranquilidad. Pero yo no puedo justificar los narcotraficantes de aquellos con los míos, porque entonces estoy justificando un mal, y el mal no se justifica, se enfrenta. Los partidos políticos son la expresión de la sociedad. Si hay narcotraficantes en la política es porque la sociedad le ha servido como medio de cultivo a esas apetencias de esos individuos que nunca han gozado de un voto de un ciudadano consciente. El PRM lo presentó en una boleta. ¿Por qué ganó? Porque nuestra sociedad abraza como algo normal las incorrecciones y las inconductas. Nosotros el día pasado decíamos aquí que solo bastó con que un amigo médico le diera una bofetada a un director de un hospital para llegar a ser el presidente del colegio médico. Y eso lo subrayó. Tan sencillo como eso. Una inconducta que tú tengas fácilmente te puede catapultar a una posición y tú decir, pero ven acá, ¿cómo es posible que esa persona haya llegado? Por ejemplo, Tú tienes aquí una persona que era un fiambre en la vega, Radamés, el cargachino por la frontera, como les decía, y fue el diputado más votado. ¿Y cuál era el antecedente de él? El transporte de Chino, el trasiego de Chino por la frontera dominico-haitiana. Y ese inconducto lo subrayó, porque ahí consiguió, la jugosidad que necesitaba, ¿verdad? La mercancía que se llama voto. Ahí en La Vega también se descubrió otro caso, en plena campaña, que inclusive una candidata a diputada, creo que está presa, creo. Entonces, nosotros no escapamos a este problema de la narcopolítica. Ojalá que se dé una mirada a los estamentos del Estado que se mire los estamentos del Estado y que se vigilen las acciones de cada, de cada legislador, de cada senador, que se vigile, que se cuide la imagen del país. Hoy estamos en los ojos del mundo con este congresista que está detenido en Miami. Pero se destapa otra información que tiene que ver también con el propio, la propia DNCD, que se gana lauros con la DEA por la contribución que hicieron de los aportes para la detección y el seguimiento que se le dio al diputado. Pero entonces la propia DN, la DNCD le echa tierra también a su función al momento mismo que persigue una familia de cristianos evangélicos norteamericanos en las proximidades de la romana y le entran a tiro y hieren al chofer por la espalda y fue intervenido de gravedad. Entonces nos damos cuenta que esta lucha contra el narcotráfico hay una visión internacional, pero hay una visión nacional que no concuerdan. Señores, lo que es Panamá como puente marítimo, lo es la República Dominicana como puente aéreo. La geopolítica, la parte geográfica en la que estamos enclavada, sumada, a la crisis institucional sumado al colindaje que tenemos nosotros con Haití, un país inviable, nos hace el puente por excelencia para el narcotráfico ante la mirada indiferente, indiferente de nuestras autoridades. Y lo digo por San Francisco de Macorís. No es un secreto para nadie. La cantidad de drogas que hay en los barrios de nuestro pueblo. Los que andamos por los barrios sabemos y vemos, allí hay un punto, allí hay esto, allí hay lo otro, ese es de perincero, ese es el Y tú no oyes un cargamento que se, que se agarra de importancia en San Francisco de Macorís. ¿Cuándo fue la última vez que aquí en San Francisco de Macorís se agarró un cargamento de droga? Lo agarran en el sur, lo agarran en La Vega, lo agarran en Bonao, lo agarran en el este, que el este para mí siempre ha sido una zona franca de promiscuidad en todos los niveles, porque en esas villas, ¿qué es lo que no se hace? Con un puerto a mar ahí en el patio, y reitero, sin vigilancia. Y el que aporte el capital en la República Dominicana, con el nivel de miserabilidad que nos bordea a ricos y a pobres, es un rey. Es un rey. Porque aquí vemos personas que no tienen la más mínima necesidad. Y tú la ves haciéndole reverencia a los sinvergüenzas. Y esto es parte de una cultura que ya se ha desarrollado producto de la escasa formación y de desabrazar esos valores éticos y morales que bordeaban al dominicano, de decencia, de respeto. Yo amo la cultura japonesa y es precisamente por eso. Lo que no es tuyo, no lo toques. Lo que no es tuyo, no te pertenece. A nosotros nos dicen todo lo contrario. Todo lo contrario. Entonces, este maridaje que tenemos con las cosas incorrectas, esta inobservancia a la ley y esta convivencia pacífica con lo anormal, con lo irregular, se ha convertido en un pandemonio en nuestra sociedad. ¿Qué nos pasa? Igual que pasaba con el principito. El principito andando por el mundo se encuentra con un borracho y le pregunta,